Soy Berta y soy ingeniera de telecomunicación. Realmente cuando era pequeña no sabía para qué servía una ingeniería. Sonaba como algo muy abstracto, incluso ingeniería nada más eh, me sonaba a fábrica. Estudiar una ingeniería lo que me ha ayudado ha sido a saber solucionar problemas, a buscarme la vida para saber eh, cómo solucionar un problema que se me plantea en el, en el momento. En mi caso, y parece que también en ingeniería de telecomunicación está muy estereotipado a ingeniería de telecomunicación es una antena, solo puedes trabajar en comunicaciones y nada que ver. Yo desde el primer momento que elegí estudiar en ingeniería de telecomunicación, más que yo, mi padre se informó y me dijo, eh, las personas que estudian ingeniería de telecomunicación son los que hacen marca marcapasos. Y yo nunca pensaba que iba a llegar a acabar estudiando ingeniería de, eh, un máster de Ingeniería Biomédica y trabajando para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Las mujeres somos el 50% de la población y el talento está dividido de forma homogénea, tanto en hombres como en mujeres, no va a estar sobre todo el talento en un solo 50%, eso no es así. Una vez que te metes a carrera de científica, lo único que tienes que es dedicarle trabajo diario.